Los servicios de emergencia han localizado la caja negra del avión de Jetty Airlines, que se estrelló este domingo en la ciudad nepalí de Pocahara, lo que permitirá avanzar en las investigaciones para esclarecer los motivos de un siniestro que ha dejado al menos 68 muertos y 4 desaparecidos. Las autoridades seguían trabajando este lunes en las inmediaciones del lugar donde se estrelló la aeronave, en la ciudad nepalí de Pocahara. Un portavoz de la Autoridad de Aviación Civil ha confirmado la entrega de la caja negra a las Fuerzas Armadas, previo a su traslado a la capital, informa el Kathmandu Post. El gobierno ha conformado una comisión con representantes de varias instituciones para investigar el accidente. La Oficina de Investigaciones y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil de Frania Bea, por sus siglas en francés, también ha informado del envío de sus propios expertos. El avión había salido de Katmandú a las 10.33 hora local, y por causas desconocidas se estrelló durante su maniobra de aproximación al aeropuerto internacional de Pocahara, en el valle del río Seti. Las autoridades descartan que pueda haber supervivientes. Entre las personas que viajaban a bordo, 68 pasajeros y 4 tripulantes. Se recomienda discreción para la siguiente parte del video.